Entonces es fundamental en estos porcentajes, porque okay, tomarlo muy en consideración, porque el éxito de cada proyecto empieza aquí, empieza aquí. Y también la parte importante es que se supone que estos proyectos se van haciendo juntos con el dueño, se van viendo la cultura. Antes sencillamente teníamos un trabajo mucho profundidad y haciendo la división, lo que yo entendía, y no tomábamos en cuenta la división del sol, y no tomábamos en cuenta la división del bien, no tomábamos en cuenta... El tipo de suelo, o la profundidad, o el mercado que nos estamos dirigiendo, o el tipo de material, o los metrajes, o cómo podemos aprovechar más, todos estos temas se ven en esta fase. Por eso es fundamental el tema del diseño y las manos los planos, para que esto pase después contrata y puedan tener sus cartas de garantía. Yo soy